Nosotros tenemos que hacer para llegar a la Divina Voluntad, que es el desapego. Ahora vamos a escuchar lo que la Divina Voluntad hace para llegar a nosotros. Es el libro 18, empezamos con una lectura de aquí, de, de la lectura 19. El libro 18, lectura 19. Dice Risa... Dice estaba fundiéndome en el santo querer divino y la pequeñez de mi mente se perdía en él por todas partes y en todo me veía siempre en acto de obrar en toda la creación. Oh, cómo habría querido seguirlo para darle mi pequeña correspondencia de amor en todo lo que él lograba, darle mil gracias, mi adoración profunda mi mezquina compañía ahora mientras esto pensaba mi hermano de Jesús se ha movido en mi interior diciéndome hija mía mi voluntad está siempre en camino en las cosas creadas para ir hacia la criatura pero ¿quién la completa? ¿quién pone el último punto al trabajo de mi voluntad? la criatura esto es la criatura que toma todas las cosas creadas como cumplimiento de mi voluntad mi voluntad hace su camino en la semilla hace que la tierra la reciba dándole virtud de hacerla germinar y multiplicar hace su camino llamando al agua para regarla al sol para fecundarla al viento para purificarla, al frío para hacerle profundizar sus raíces, al calor para desarrollarla y hacerla llegar a justa madurez. Luego, da virtud a las máquinas para cosecharla, para trillarla, para molerla y así poder darle sustancia de pan. Y llamando al fuego para cocerla, la lleva a la boca de la criatura a fin de que ella coma y conserve su vida. Ve entonces cuánto camino y trabajo ha hecho mi voluntad en aquella semilla. ¿Cuántas cosas creadas ha llamado sobre esa semilla para hacerla llegar como pan a la boca de las criaturas? Ahora, ¿quién pone el último paso al camino de mi voluntad? y el cumplimiento del último acto de mi supremo creer, quien toma el pan y lo come, como portador del divino querer en él, y conforme come el pan, come mi querer en él, para acrecentar las fuerzas del cuerpo y del alma, para cumplir en todo la divina voluntad. Jesús nos dice, que él, da tres ayudas a nosotros para llegar a vivir en su voluntad la primera ayuda es el mismo, o sea el mismo Dios porque Dios se pone en, cada, en el principio de cada acto nuestro se pone Él para darle esa oportunidad de poder vivir junto con la criatura y poner todos sus dones en el acto de ella la segunda ayuda que nos da es toda la creación. En todo lo creado existe un amor de Dios para nosotros. En todo lo creado Dios ha puesto una, la semejanza de un atributo para que nosotros lo vayamos conociendo. Y junto con eso le pone un oficio a todo lo creado para un oficio a nosotros, para nosotros. Entonces, tenemos que en cualquier cosa, en el alimento, en el sol, en el viento, en el agua, en todo, tenemos el amor de Dios que corre hacia nosotros. Tenemos una semejanza con sus atributos para irlo conociendo. Y tercero, tiene un oficio muy específico para nuestra vida ejemplos por ejemplo el agua bueno, ¿qué oficio tendrá? alimentarnos, limpiarnos o sea, sin eso no podríamos vivir tiene el oficio de fecundar las plantas o sea, hacer que todo sea benéfico para el hombre al mismo tiempo, el amor que Dios pone en cada gota de agua para nosotros y, o sea, en realidad el valor, el valor de un acto divino en cada gota. ¿Qué es lo que nosotros vemos en ello? Agua. Y no nos, no nos fijamos en lo que realmente está sucediendo. No tenemos la curiosidad de saber que, de estar pensando en quién la creó, para quién la creó y sobre todo se nos olvidan las palabras de San Pablo San Pablo decía que en todo lo creado están, refulgen los atributos de Dios los, o sea, los ocultos todo lo que Dios es está puesto en partes en toda la creación esparcido en toda la creación entonces estamos desperdiciando el amor, el oficio y el valor que tiene cada cosa creada. Todo lo que nosotros tenemos a la mano, o sea, San Pablo nos dice que en todo lo creado está el amor de Dios, cuando dice, toda la creación gime con dolores de parto. ¿Qué es gemir con dolores de parto? el querer sacar de dentro de, de ella lo que contiene. Y lo que contiene, bueno, pues es amor, es vida divina para nosotros. Así que todo lo creado, todo tiene esa, esa finalidad, servirnos a nosotros para poder llegar a vivir en la divina voluntad. Y luego nos dice, <coughs> que es todo un camino que la Divina Voluntad ha hecho en todo. Y algo que es importante, lo, el oficio y el valor y el amor que Dios puso en las cosas creadas para nosotros no lo deja a expensas de la cosa creada, sino que la misma Divina Voluntad se queda en todo lo creado para traernos ella todos los dones y todas las gracias que contiene estamos rodeados total y absolutamente por el amor de Dios Dios nos envuelve nos rodea en todas las cosas creadas por lo tanto en su ropa sale de cosas creadas manufacturadas por el hombre, transformadas por el hombre pero al final de cuentas son cosas que Dios ha creado están revestidos del amor de Dios, el alimento, el agua, el, arroz, el piso que nos sostiene, el sol, la luna, todo tiene ese oficio y en todo está la divina voluntad para traernos ese amor, deberíamos de empezar a reconocer en todo lo creado esta parte que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, Dice, eh, por ejemplo pone aquí el, el ejemplo del pan, del ejemplo del sol, del ejemplo del agua, pero ¿quién da cumplimiento a, él, a todo lo que Dios ha hecho? La criatura cuando la toma, cuando la criatura cuando conoce lo que es y toma todos los efectos y todos los dones que Dios ha puesto en las cosas creadas, ¿eh? Dice, mi voluntad hace su camino en el mar y trabaja en la multiplicación de los peces. Hace su camino sobre la tierra y multiplica plantas, animales y pájaros. Hace su camino en las esferas celestes para tener todo bajo sus ojos, para hacer que nada le huya y hacerse pies, manos y corazón para cada criatura, para dar a cada una el fruto de sus innumerables cosechas. Pero toda su fiesta es sólo por quien toma de lo suyo como último punto y cumplimiento de su supremo querer. Si no fuera por mi voluntad que en cuanto se desprendió su fía se dejó en camino en todas las cosas creadas para hacerlas llegar al hombre a fin de que tuviese su primer puesto el fiel supremo en quien y para quien todas las cosas habían sido creadas y así fuera el regulador y el acto de la misma vida de la criatura todas las cosas quedarían paralizadas y como tantas pinturas en las cuales no está la vida de las cosas que representan. Así que, pobre criaturas, si mi voluntad se retirase de hacer su camino en todas las cosas, todas quedarían como pinturas, sin producir el bien que cada cosa contiene hacia el hombre. Por eso puedo decir que no son las cosas creadas que nos sirven, sino mi voluntad, velada, escondida, que se hace servidora del hombre. ¿No es entonces justo y el más sagrado deber que el hombre mire en todas las cosas a mi suprema voluntad y la cumpla en todo e intercambiándose servicio sirva a aquella que no desdeña servirlo aún en las más pequeñas cosas?, y yo me siento como correspondido, pagado por mi trabajo, cuando veo que llegan al hombre y las toma como cumplimiento de mi voluntad. Y por eso hago fiesta, porque la finalidad de mi largo camino en las cosas creadas ha obtenido mi intento y el cumplimiento de mi voluntad realizado en la criatura. ¿Qué es lo que la divina voluntad hace? Corre en todo lo creado. Y es ella la que nos trae todos los tonos que Dios ha puesto en todo. Por lo tanto, es la misma divina voluntad, la misma divinidad, la que está facilitando el camino, la que está facilitando esta vida en ella. ¿Qué nos... Qué nos eh, Solución, no. ¿qué no significaría esto? Que cada cosa creada sería como una reliquia. Una reliquia. ¿Por qué? qué reliquia? Porque no habla de Porque sello ahí de Dios. ¿Por qué se que el... sí. cada cosa creada es el sello? Porque no habla de ¿Esta? Está el don que nos está dando, está el amor de Dios amor. y está la divina voluntad que es la que nos quiere traer. Eso para ir empezando a entender que las cosas criadas deben significar algo más para nosotros y no nada más lo que vemos. Porque lo que vemos, bueno, pues es una planta, un árbol, una flor, un fruto un animal, una hormiga una cucaracha en fin, mil cosas pero no le damos el valor que contiene o sea no estamos teniendo el valor no estamos usufructuando el valor que, que tienen todo lo creado no quiere decir que, nos, que adoptemos no, que nosotros todo, todo lo creado que la próxima hormiga que vean la levanten y la quieran como una o la cucaracha que le den su besito a la cucaracha. O sea, no se trata de eso. Pero por lo menos reconocer que ahí hay algo que Dios ha puesto para nosotros. Y sobre todo, sobre todo, necesitamos corresponderle a Dios a través del mismo canal. Dios quiere un amor, pero un amor a la par de él. Dios no quiere el amor de una criatura, quiere el amor del Creador a través de la criatura. O sea, no, no se satisface con un amor menor que lo de él. Entonces, en todo lo creado, ¿qué pasaría si nosotros tenemos la divina voluntad de nosotros? ¿qué pasaría? ¿cómo podríamos corresponderle a Dios en la creación? tomando, tomando las cosas de la creación recibir el, el amor y devolviendo el amor todo es un canal todo es un canal para traernos el amor Ahora nosotros debemos corresponder a través del mismo canal. Dios creó el, el ave un, un pájaro. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó el pájaro su trino? De Dios. De Dios. hizo que cantara, lo prior. La divina voluntad, lo hace trino? ¿Y de dónde sacó Dios ese trino? se lo estuvo, sí, se lo estuvo no, imaginando no, no, es un atributo, que es un sí, atributo, es un atributo, atributo de Dios atributo. por lo tanto lo que estamos escuchando, escuchando no es el trino de un pájaro uh -huh. es la armonía, la melodía de Dios expresada a través del trino de un pájaro y para quién estará cantando ese pájaro para primero para Dios para primero para Dios para o sea, está alabando, está dando gracias por todo no es el pájaro en sí, sino es la divina voluntad en el pájaro que está correspondiendo por todo lo que Dios ha hecho a través de él y ahora también para nosotros para traernos la armonía y el, el canto de, de Dios ahora, ¿cómo podemos corresponder? si Dios me está dando todo lo suyo me está dando también la virtud creadora porque la virtud creadora está en la divina voluntad y con la virtud creadora el ser humano puede ponerse junto con Dios creando lo que él crea por lo tanto ahora en el momento que él crea el trino del pájaro que él pone su trino en el trino del pájaro para decirme te amo ahora yo pongo mi trino que no es el canto de nosotros, sino ese trino ahora yo lo estoy sacando de mí para alabar a Dios y para amarlo a Él y a toda la familia humana. Suena así como historieta de, de, de, de, de, de ciencia ficción, ¿no? Pero es la correspondencia que Él desea. Dios quiere un amor igual al de Él. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera podemos amar a Dios igual que Él? Si Él me ama en las cosas creadas, si yo no lo amara a través de las cosas creadas, mi amor ya no sería igual al de Él. Y aparte, o sea, ahora no tendría yo la plenitud de las acciones de Dios en mí. Y si no tengo la plenitud de las acciones de Dios en mí, definitivamente no estoy viviendo en la divina voluntad porque la divina voluntad o será toda o no será por lo tanto si será toda yo tengo lo que ella puso de ella y de Dios en todo lo creado y ahora Dios encontrará mi amor divino no mi amor humano mi amor divino ¿madre? ¿vale? No, no, mi amor divino porque ahora él ya me lo dio, pero me lo dio como propiedad. Entonces ahora yo le voy a poner de lo mío y ese amor divino cambia. Y ahora es amor divino mío. ¿Pero él, él encuentra ahí, ahí su propio eh, amor en la criatura? Sí, pero, pero, pero lo encuentra sabiendo que ya se lo dio y sabiendo que ahora usted le está poniendo de lo suyo y ya es un amor más grande Jesús dijo en el Evangelio todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica no solo hará sus, mis obras, sino aún mayores aún mayores entonces la pregunta es ¿ya empezaron a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo? ¿Y de qué manera podemos llegar a hacer obras mayores que las que Jesús hizo? O sea, el amor en Dios, con Dios, esa retribución con Dios, no es un juego de voleibol. O sea, un juego de voleibol es una pelota que se la damos al equipo contrario, me regresa, ¿pero qué me regresa? La misma pelota. Y yo les vuelvo a dar la misma pelota y él me la vuelve a mandar. Es lo mismo. Uh, eso sería un juego de voleibol con Dios. ¿Sí? Me da su amor, le regreso su amor. Me da su amor, le regreso su amor. Tonto te amo. ¿Mande? te amos? Son todos te, te amos, pero serían los mismos. Y no, es engrandecer, engrandecer lo que me da. Y me lo da como si fuera mío. Él ya no toma en cuenta que es lo suyo. Sino ya toma en cuenta que es de la criatura entonces cuando hablamos de intercambio de vida con Dios lo que estamos hablando es de un intercambio de vida divina Él para qué quiere mi vida para qué la querrá esa ya la tomó, ya la mató allá hace dos mil años ahora lo que quiere es que la vida que Él me está dando yo la tenga ya como mía y esa es la vida que Él quiere y entonces estoy retribuyendo con él, le estoy retribuyendo en amor, pero a la par. Le estoy dando el mismo amor, pero engrandecido con lo mío. Ahora él lo recibe, recibe esa, esa pelota un poquito más grande, y él no se deja ganar, me voy a poner más amor de él y me lo, me lo regresa. Entonces ya yo recibo una pelota más grande que la que yo le mandé y así es una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. No es la misma pelota. La, la celda como mía es como que se va agrandando, después se devuelve a Dios, a la divina voluntad y la recibo de nuevo y entonces se va agrandando. Sí, porque le pone más por el, el hecho de estar en ese fuego se va agrandando la, el amor así es se va, eterno, eternamente. Se va ¿Cómo eternamente eternamente es un dar recibir pero cada vez más y más y más recordemos que dios es siempre nuevo ¿Sí? dios es siempre nuevo y nunca se repite y nunca se agota <ríe> dentro de él en su interior tiene dones tiene atributos infinitos y no lo ha manifestado todo no lo ha manifestado todo ahora ¿qué necesita para manifestarlo? alguien en donde ponerlo la correspondencia con la criatura Así es. Entonces, cada vez que nosotros le damos ese amor, ¿qué sucede? Sí, pero ¿qué pasa cuando, cuando la criatura toma el amor divino y se lo regresa? Lo hace propio. Se cumple la vida divina. Cada acto de la criatura que vive en la divina voluntad es una vida Divina. Esa vida divina es en donde Dios pone atributos nuevos, felicidad, bienaventuranzas nuevas, bellezas nuevas, para el goce de toda la, de toda la corte celestial. ¿Cómo eso que se creó lo vida, rinda, eh, cada vez. Sí. O, ¿O se va agrandando la el, el amor. Cada, cada, se cada, una vida cada, en Por eso, cada acto. ¿Por qué, ¿Por qué se pone una vida divina? A ver, ¿cuál es el, el mecanismo? Ya dijimos que cuando, la divina, cuando Dios actúa, se da todo. No se da en parte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en cada acto que la criatura hace en la divina voluntad, es la divina voluntad poniéndose en totalidad. ¿Qué pone? Lo que contiene. Contiene naturaleza divina, vida divina, actos divinos. Todas las cualidades. Todo lo de Por lo tanto, ¿qué resulta? Una vida divina. El mismo Dios creante. No es crear, sino es generar. Está generando. genera el mismo nuevamente es la misma vida de él o está allá ¿qué pasa en la, en la consagración? ¿qué pasa? si hay una, si hay una hostia ¿qué pasa? ¿Hay un, Jesús? Bueno, hay un Jesús ¿y si hay mil hostias? es uno solo sí pero se, se multiplica o se biloca como quieran decirlo pero son mil es que están ahí sí, sí, sí. pero es el mismo Jesús ahí es el mismo porque en la hostia no puede poner su vida se pone él pero no pone su vida ¿queda multiplicado eternamente así? ¿o al multiplicarse tantas veces queda eternamente el multiplicado? Ya se multiplicó ahí, sí. Ahí está multiplicado. Ahora esa multiplicación no se repite porque la hostia es, no tiene lo necesario para que él deposite su vida y, pero, en la hostia. Como acto divino? divino, como acto divino decía. No como el ambiente <risa> <risa> Y cuando consumimos la hostia, eso, ese mismo que queda la hostia no nos es. Si tuviéramos el espacio adecuado para que la vida divina se pusiera a nosotros, eso, eso, eso pasaría, y eso es lo que intenta, intentó y sigue intentando poniéndose en la hostia. La, el Santísimo Sacramento no es finalidad, es un medio, es un medio medio para que la criatura pueda convertirse en una hostia, viva, no una hostia muerta como es la hostia o sea, muerta no es que no esté Jesús está Jesús vivo, completo y todo pero la hostia no le da nada para que Él pueda desarrollar su vida la hostia no tiene boca por lo tanto Jesús no puede poner su palabra la hostia no tiene pies Jesús no puede poner su paso la hostia no tiene un corazón, Jesús no puede poner su latido. Jesús está vivo, sí, su corazón está latiendo ahí adentro, sí. Todo lo que Él puede hacer está en Él, pero Él está prisionero, porque no puede desarrollar su vida a través de la hostia. Cuando nosotros recibimos la hostia, lo que Él quisiera es que no, poner su vida en nosotros. Pero como no tenemos esa divina voluntad, no la puede poner. Por eso está 10 diez minutos, que mientras se consume la especie y se va. O sea, la promesa fue quedarse en la forma, en la especie. Como no puede depositar su vida en nosotros, consumiéndose la especie se va y nos deja la gracia que la gracia son los efectos de la vida divina. Y la gracia permanece hasta que peco, en el momento que peco, se acabó la gracia. Si vive ya la, la criatura, vive en la divina voluntad y comulga, entonces se mantiene la hostia viva esa criatura es una hostia viva si usted vive en la divina voluntad es un Jesús que está viviendo junto con usted y se está desarrollando la vida de Jesús la vida divina en usted pero con sus actos de usted con su fisonomía con todo lo de usted es una vida divina pero es una vida divina que está recibiendo la animación por la vida de, de Jesús mantiene bueno, vivo por por, como, como la parra la vid, así que al sarmiento vamos a decirlo así, exactamente, o sea, el sarmiento recibe vida del tronco ¿Sí? o sea, el tronco sería que la vida humana y el sarmiento sería la vida divina o al revés, es lo mismo el tronco sería la vida divina y el sarmiento sería uno de nosotros. A final de cuentas, lo que va a resultar es la vida de Dios y nosotros. O sea, el tronco y un injerto, ustedes conocen los injertos. El árbol injertado, ¿qué frutos da? El del injerto. Y si sale algo del árbol original, se corta. Eso es exactamente lo que debemos hacer nosotros, dejarnos injertar con, con, con Jesús para que ahora nosotros lo que vemos es vida divina. Somos el tronco, somos el que da la, el, el alimento. Que el alimento de la vida divina son los actos. Entonces, ¿Qué nos aconseja usted, doctor, para mantenerse para mantener constante? no perder esa gracia inmensa de la divina voluntad. Sin saliditas. ¿Qué debemos hacer para la atención continua Nos dice Jesús que vivir en la divina voluntad es un martirio de atención continua. Martirio de atención continua. O sea, siempre estar en ese punto de estar siempre atento a darle vida a la divina voluntad en mis actos, nada más. Claro, eso significa haberme vaciado totalmente. Jesús nos dice que las reflexiones personales son veneno para la vida divina. ¿Qué es una reflexión personal? Las Sufro mucho no tengo trabajo eh, mis hijos andan mal mi matrimonio anda mal tengo una enfermedad tengo reflexiones personales mirarse a sí mismo gracias. mirarse a sí mismo porque cuando hacemos una reflexión personal quitamos la vista de Dios y la ponemos en nosotros o sea, agachamos la vista y la ponemos en nosotros y nosotros siempre debemos estar con la vista hacia Dios no mientras a sí mismo vaya. Así es. Esa es la el... tarea. Esa <coughs> es en la tarea y ese es como el más consejo, es la vida en la Divina voluntad es tener la vista siempre en Dios. Un ojo aquí y otro acá. Como ese, Un ojo a Dios sí. y otro a lo que haces. Sí. A veces nos da consejos muy prácticos. Por ejemplo, todo lo que vayamos a hacer, vamos a decir, es Jesús que quiere hacer esto en mí usted no puede decir es Jesús que se quiere ir a emborrachar con mis amigos no lo puede hacer es Jesús quien quiere ir a, a, a fornicar a alimentarse a alimentarse, sí pero, pero estoy hablando de lo que no puede hacer igual que la mujer pues, no puede llamar a María a hacer lo que hace ve María a comprar un bikini en mí ¿Sí? a ponerte una tanga en mí o sea se entiende con ejemplos burros así grotescos, pero eso es lo que debemos hacer entonces ahí tengo un punto muy, muy fino en donde entiendo qué puedo y qué no puedo hacer y para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios, o sea, si estamos dentro de la voluntad de Dios. Mire, hay... hay señales, hay señales. Ahorita nada más le voy a decir dos, y, pero al final vamos a entrar también en eso. Lo primero es la paz no importa lo que pase la paz porque la paz es Jesús eso de dense la paz eso es tontería porque la paz es Jesús yo no le puedo dar la paz a alguien pero Jesús sí Jesús poniéndose en mí me mantiene segundo la, la, la imposibilidad de cambiar o sea la inmutabilidad ¿Por qué? Porque Dios no puede cambiar. Dios no se enoja, Dios no se contenta, Dios, Dios no cambia para nada. ¿Por qué no cambia? Porque es infinito. Está lleno y porque es acto único. ¿sí? No tiene más actos, no tiene para dónde hacerse. Es, ¿listo? es fijo. Por eso decimos que no podemos cambiar las leyes y las palabras de Dios. Y él quiere que sea muy igual así. Claro a veces cuesta un poquito de trabajo entenderlo pero vuelvo a repetirlo Dios es inmutable Dios no puede cambiar, no puede no es que no quiera, no puede entonces, lo que Dios marca, ahí está. En esa misma medida, la criatura adquiere esa inmutabilidad y nada lo hará cambiar de su decisión de vivir en la divinidad, nada. ahí la Biblia el Antiguo Testamento? Antes, si, si nos con ah, la criatura. Hola. Es una forma, una forma de irnos dando a entender. Imagínense a Dios como un sol, ¿Sí? Dios es un sol y cada rayo de ese sol es un atributo divino un rayo es la bondad un rayo es la misericordia un rayo es el perdón, la belleza la infinitud, la sabiduría la justicia todos los dones de Dios la criatura es la que se está moviendo y se está situando en determinado rayo si yo estoy con Dios, si yo quiero ser, sigo sus reglas, todo me coloco en el, en el rayo del perdón, de la bondad, de la misericordia, de la santidad, y ahí estoy recibiendo eso. Pero si yo peco, yo me salgo de ahí y me coloco en el rayo de la justicia. ¿Dios cambió? No. Simplemente el que cambió fui yo. Y eso es lo que todo el Antiguo Testamento nos viene marcando. No es nos no lo ponen como que Dios se enoja, como que Dios, como que Dios se contenta. No, es el hombre y entonces los atributos divinos están haciendo su función dependiendo de la decisión del hombre. No es Dios quien lo hace. Eso, por eso el paractor, para por eso eso de. para lo que aman a Dios, todas las cosas le son beneficios. Para bien. Para bien, para bien. Todo, porque todo está a servicio del hombre. Perfecto. Pero entonces volvemos al punto de las vidas divinas. Cada acto es una vida porque es toda la vida voluntaria, por todo lo que contiene que se mueve. Acuérdense, se amó a sí mismo, o sea, se dio a sí mismo, pero se da a sí mismo en mi acto. En mi acto ahora se genera una vida divina completa. Es parecido a la generación del Verbo Eterno. Por favor, esa mosca que está allá atrás, manténla se fijaron que se oyó todo hasta el zumbido de la muerte <risa> sí. suena raro sí, verdad sí, sí. suena raro pero pues ejemplo de los fue por eso eso es y lo de las vidas divinas también o sea si yo entiendo que Dios es unidad que no se puede que no se puede dividir que Dios no da pedacitos de él sino se da todo cuando la criatura hace un acto en la divina voluntad es toda la divina voluntad que se mueve por eso al principio dijimos que una de las cualidades de la divina voluntad es la unidad unidad lo tiene todo, todo está en ella ahora si la divina voluntad se mueve en un acto ¿qué está haciendo? se está dando a sí misma, está amándose, amándose a sí misma en el acto de la criatura se está amando a sí misma en el parpadeo se está amando a sí misma en el respiro, en el paso, en todo por lo tanto, como se da a sí misma, ¿qué pasa? Es una vida divina que se está generando en ese acto. ¿Sí? Perdón, pero si no entienden esto, entonces tampoco entienden la Eucaristía. ¿Punto? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Un juego una, una simple conmemoración? No. Entonces, ¿cómo se lo explica? es que el poder de Dios y el poder de Dios, ¿dónde está el poder de Dios? en su voluntad y está multiplicando la vida de Jesús en tantas hostias, en tantas formas como existen y eso es lo que deberíamos de entender que eso mismo va a pasar en nuestros actos o sea, los que han leído a Luisa no, no, no me refiero a los que no han leído porque estoy hablando un idioma desconocido primero cuando Jesús está con Pilatos Y Pilatos le dice Oye, tú eres rey ¿Qué le dice Jesús? Soy rey A eso he venido a reinar Pero mi reino no es de este mundo Si el reino de Dios No es de este mundo El lenguaje del reino de Dios No es de este mundo Y todos nosotros hablamos Del lenguaje de este mundo Y cuando nos hablan en el otro Parece que nos hablaron en chino no entendemos nada ni creemos nada y empezamos a razonar a la manera humana y qué, qué resulta una combinación de humano chino mandarín con coreano y fue un revoltijo tremendo y cada quien Le pone saca, saca lo que pensó como el juego de, del el teléfono descompuesto sí, sí. aquí empieza el teléfono y acá termina con algo totalmente sí, sí. diferente la vida divina se multiplica Dios no sería Dios si no quisiera, si no pudiera poner en cada hijo suyo un hijo divino y cuando dijo, como, como dijo aquí el Señor cuando Jesús dice Dioses sois Dioses sois, cuando dice que no la Escritura dice Dioses sois ¿qué está diciendo? ¿una barbaridad? no, son dioses, ustedes son dioses si quieren si no quieren, se quedan híjole, como dije, como, como leí hace rato de lo de Maltorta ¿se acuerdan? como animales no nos gusta, es tremendo pero somos animales y para que se disminuya un poco el golpe, racionales. <risa> pero al final de cuentas somos animales. Lo que nos eleva en, en, en la naturaleza, lo que nos eleva en categoría es el alma. Es el alma. ¿Sí? No es que Dios me ama como soy. ¿Como eres? Sí, sí, con todos mis efectos, con todos mis pecados, pero Dios me ama. Correcto. Pero Dios te ama como eres porque tiene la esperanza de que aunque sea en el momento de la muerte digas perdón. Pero si no dice perdón, aléjate de mi maldito. No te conozco. Aléjate de mi maldito y uno dice, híjole, qué amor. ¿Qué amor me tiene? ¿no? Ese es el punto. Debemos ser vida divina y para allá vamos, estamos en camino con virtudes con cayendo, levantándonos todo, y eso, por eso es que Dios no retira su amor de mí me sigue sosteniendo, me sigue sosteniendo me sigue sosteniendo si el último día de mi vida me pasa lo que pudas, si ¿sí sabes lo que es esto no? o sea ojalá ojalá, no, pero si Dios dice, bueno no, Dios no condena, que dices si uno, sí, sí. No sé qué dice, en fin. Doctor, es normal que en este aprendizaje que nosotros estamos teniendo de la divina voluntad, es normal que por ejemplo nosotros seamos capaces solamente de hacer un solo acto y nada, o sea, no. un acto divino y de pronto pecamos o nos fijamos en nosotros mismos y ahí se sale la divina voluntad de nosotros. Sí. Y después uno trata de volver a entrar y lo retoma nuevamente. Es normal que, que, que tengamos que seguir ese paso, así de entrar y salir. Y salir, que pase. Y salir. Bueno, sí. al principio Jesús nos dice que nos va prestando su voluntad para ir actuando un poquito y nos acostumbrando a actuar con ella. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacemos? Si entramos en la divina voluntad y empezamos a actuar en ella, y de repente, de repente, me salgo, ¿qué hice? Un aborto divino. Un aborto divino. Porque estoy generando en mí una vida divina, y de repente ya no le paso alimento, ya no le paso nada, ¿qué le pasa? Se muere. Y eso se llama aborto. Somos muy, nos espantamos mucho por el aborto humano, que es un tremendo crimen. Pero ¿por qué no me espanto del aborto divino que estoy haciendo yo en mí? Si hoy es raro que lo diga un ser masculino, pero todos los masculinos de aquí estamos en la posibilidad de hacer abortos divinos. O sea, estamos dándole muerte a la cuando en realidad hago un acto y luego, luego me salgo me salgo pero si hago un acto, estoy viviendo en la divina voluntad y de repente me salgo tantito por una, por distracción por defectos de mi naturaleza que no, que no alcanzo a estar atento todo, ahí no pierdo la vida ahí me dice Jesús ahí yo continúo y lo único que pasó es que perdiste un acto tiene que rehacerlo no, ya no, o sea ya se perdió el acto pero bueno, sigue en mi voluntad sigues en mi voluntad pero el acto, el mérito de ese acto ya no y esa es, un, es una vida divina que se perdió con atributos, con dones con bellezas, con todo lo que Dios iba a poner en ese acto, no hay conciencia, uno no tiene una conciencia de que sucede eso que ahora vengo a conocer por eso, por eso o sea, el cuando, no la es, cuando es, no, es veces, no, sí, no por voluntad una cosa es por el trabajo, por las cosas que estoy haciendo, que me distraigo se me olvida y sigo actuando con mi voluntad y otra cosa es conscientemente decir no quiero vivir la divina voluntad y eso es un pecado Entonces, ahí me salgo en el, el otro no. Pero igual está el aborto. ¿El aborto? Sí, sí. el aborto sí. es lo que.. Pero es que cuando no es consciente, cuando sí. no, no es voluntario, no me salí de la divina voluntad. Sí. O sea, no se produce el aborto. No te no, acto... porque es Jesús quien continúa. Sí. Este, sí. Eh, no te sale. El acto no, no, no te vale, pero no te sales. Sí. Ahí es Pero, cuando dice Jesús que nos convertimos en reos De la divina voluntad O sea, cuando nos salimos cuando, cuando estamos haciendo nuestra divina Y nos salimos o decimos No quiero volver a vivir en la divina voluntad Nos convertimos en reos de la divina voluntad Bueno, el reo, ¿qué es el Como preso ¿Cómo ¿Predo? reo? Como prezo Entonces se vuelve el reo Todos, todos somos reos o, o, o no todo es de la divina voluntad. ¿Sí? o sea el punto es entender esto de la multiplicación de las vidas a través de las cosas creadas y de los santos porque esas son ayudas que Dios nos ha dado para vivir en la divina voluntad Entonces el camino, el camino que la divina voluntad hace a través de la creación, creo que queda más o menos claro. Ahora dice las formas, que es lo mismo, pero dicho de otra manera, las formas que usa la divina voluntad para llegar a nosotros. Desde el libro 28, la lectura 23. Y dice, mi abandono en el querer divino continúa. Siento que su potencia invencible me absorbe hacia sí y en tantos modos que no puedo hacer menos que seguir sus actos. Ahora, mientras seguía los actos de la divina voluntad hechos en la creación, mi amable Jesús me ha dicho, hija mía, es tanto el amor de mi fiel divino que toma todas las formas para darse a la criatura. Toma la forma del cielo para permanecer extendido sobre su cabeza y con el permanecer ahí perennemente distendido, la abraza por todos lados, la guía, la protege, la defiende, sin retirarse jamás, permaneciendo siempre cielo para formar su cielo en el corazón de la criatura. Toma la forma de estrellas y dulcemente hace descender su apacible centelleo sobre la criatura para acariciarla con su beso de luz y dulcemente insinuarse para que forme las estrellas de las más bellas virtudes en el cielo de su alma. Toma forma de para irradiar, la salud, para irradiar la luz, eso ya es el <risa> se toma forma de sol para irradiarla de luz y con su calor vibrante descender en el fondo del alma y con la fuerza de su luz y calor forma las tintas de los más bellos colores para formar el sol de su fiel en la criatura toma la forma de viento para purificarla y con su imperio soplando mantiene encendida la vida divina y conforme sopla así la hace crecer en el corazón de la criatura mi voluntad se abaja a todo y es tanto su amor que de todo aquello que puede servir a la criatura se constituye vida y llega a tomar forma de aire para hacerse respirar de alimento para alimentarla de agua para quitarle la sed en suma no hay cosa de la que la criatura se sirva que mi querer no corra junto para darse incesantemente a la criatura pero ¿cómo corresponde a los tantos múltiples modos que mi fiel toma para asediarla? a las tantas formas amorosas a fin de que si no la reconoce de un modo la reconozca de otro si no le hace brecha una forma le haga brecha otra para recibir al menos una mirada una sonrisa de complacencia una invitación para hacerla descender en su alma para reinar un gracias de reconocimiento a sus tantas locuras de amor Ah, ¿cuántas veces mi voluntad queda sin que la criatura le preste ninguna atención? ¡Qué horror! Como que, ¿Cómo queda traspasada? Pero con todo esto no se detiene continúa incesantemente con su firmeza toda divina a hacer correr su vida divina en todas las cosas creadas o sea continúa haciendo correr su vida divina en todo lo creado, para llevar bajo el velo de ellas su vida a todos, esperando con paciencia invencible a quien la debe reconocer y recibir para formar su vida dentro de las apariencias y forma humana, y así reinar completamente en todas las cosas creadas por nosotros. La creación del hombre fue el centro donde nuestro fiel y nuestro amor se instalaron para tener ahí su sede perenne. Nuestro ser divino tenía todo dentro de nosotros, el centro de nuestro amor y el desarrollo de la vida de nuestro querer. Con crear al hombre hizo formar el segundo centro de nuestro amor, para hacer que nuestro fiel pudiese desarrollar las vidas humanas con su imperio y dominio, como hacía nuestro Ser Supremo. Por eso tú debes saber que en el acto de crear a Adán, todas las criaturas venían creadas en él, todas estuvieron presentes, ninguna faltó. Amábamos como él y en él a todas las criaturas, y cuando con tanto amor formábamos su humanidad, plasmándola y modelándola con nuestras manos creadoras, formando los huesos, extendiendo extendiéndolos nervios, cubriéndolos de carne, formando todas las armonías de la vida humana, en Adán venían plasmadas, manejadas todas las criaturas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que estamos de toda eternidad en la mente, emoción, ¿Qué más? Que en Adán todos nosotros tenemos expuestos en Adán como persona y como características y atributos que debemos tener. Todo lo que el hombre puede llegar a tener, lo puso en Adán. En Adán no puso alas, nosotros jamás podemos tener alas. En Adán puso lo que nosotros tenemos, o sea, como naturaleza, y eso es lo que, él, lo que nosotros podemos llegar a tener. A veces somos muy dados a decir que las razas humanas, las razas humanas tan diferentes que hay, y no nos explicamos el por qué o cómo y entonces es más fácil en, en como irnos, desviarnos hacia una creación múltiple o una evolución múltiple y no entendemos que en la diversidad está la belleza en la diversidad está la belleza la diversidad de criaturas la diversidad de formas, la diversidad de colores, la diversidad de todas las razas humanas están puestas en Adán. Todo lo que el ser humano puede llegar a tener se puso en Adán. Y de ahí venimos todos, de ahí venimos todos y todas las razas, todas las combinaciones habidas y todavía. Por lo tanto, en Adán puso... Todo lo que nosotros íbamos a tener, vida divina, voluntad divina, ciencia infusa, inmortalidad, impasibilidad. Pero la única persona que pudo heredar todo es María. María fue, María no muere, fue asunta. María tenía la ciencia infusa, María tenía la impasibilidad. O sea, la, la incapacidad de poder sufrir, sufrir en el sentido del de deterioro. ¿Sí? En fin, eso es lo que, lo que Dios puso en Adán. Y entonces tenemos toda la creación como ayuda para nosotros. Ya vimos cómo la creación misma está encaminada a la criatura. Y no es nada más para servirnos si lo vemos en función real, es para servir a Dios. Porque gracias a esa creación, nosotros podemos llegar a vivir en la Divina Voluntad. Ya vimos el camino que hace la Divina Voluntad en las cosas, en todo, para llegar a nosotros. O sea, no nada más estamos viendo lo que nosotros hacemos, sino ahora estamos viendo lo que la Divinidad hace. Es un camino que... Dios y el hombre tienen que ir recorriendo para irse acercando. Sí. Vamos ya empezando a tener más noción de este vivir en la Divina. Pero, pero y María también sufrió por, por su hijo, claro. sí. pero ella tenía la capacidad de mantenerse ecuánima, ecuánima, el, el tener la, el conocimiento de todo no le quita la parte humana no le quita la parte sufriente o sea, sufriente ahí sí por ejemplo cuando Jesús está en la cruz no es que María estuviera feliz de la vida diciendo no, ahora le quito la talla o sea, sino está sufriendo por ver lo que le están haciendo a su hijo pero no no se opone a eso Sabía cuando, claro, Cuando está en el pretorio, cuando, cuando Pilatos muestra a Jesús y les, y les dice al pueblo, ¿qué hago con este? Todos, cruci todos gritaron, crucifícalo. María tuvo que gritar, crucifícalo. Y nosotros, si no gritamos, crucifícalo, nos estamos poniendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Mm? pues se podría me, me, me voy a poner en contra ¿no? es, es al plan divino al plan divino a la voluntad de Dios entonces me estoy saliendo de ese plan o sea, todo en el fondo lo creado o sea, todo lo que me va sucediendo es un diálogo constante y continuo de Dios y con Dios y en Dios porque cuando veo mostrando un atributo, me lo muestra como es Dios en ese aspecto, yo lo, lo recibo, lo transformo y le devuelvo en amor, en alabanza en gratitud. Todo me está pasando, la ropa, el, sí, el, el, todo. el mar, todo. Sí, yo espero que empecemos a ver todo lo creado, pero de diferente manera. Sí, ya no nada más se de ser. Sino empezar a descubrir, a descubrir los atributos de Dios en todo lo creado. O es diferente cada Claro, volte para allá, por favor, volte para allá. ¿Qué me da? La dimensión, la calma. No ve, por ejemplo. diferente, las hojas. Como el sol hace brillar, hace vibrar. La, las hojas de aquel árbol no ve la diversidad de colores de formas y si tuviera la curiosidad y se para y vaya afuera y empieza a tocarlas empieza a ver la diversidad de textura y si, si hubiera flores empezaría a percibir los aromas y todo eso de dónde sale por favor el sol baja y ¿qué? ¿Hace no, pero el sol tiene lo que Dios le puso el sol no da lo suyo, el sol no tiene nada el sol no tiene nada de él todo lo que tiene comunica lo que Dios le puso como atributo entonces cuando usted ve la diversidad lo que está viendo es la diversidad de atributos que Dios le puso a la luz y al calor del sol. O sea, y cómo en cada planta, en cada semilla, el atributo y el desarrollo es diferente. No todos son naranjas, no todas son papayas, sino la diversidad de, de frutos es lo que hace esa... esa ¿cómo ¿El tipo yo? de pigmento que tienen las plantas? ¿Qué? Los pigmentos angustiados de la hoja. La roja Y si le dijera que las cosas no son de color. Si le dijera. la luz del sol no va de color. Lo que tienen las cosas es una, un determinado plano, o sea, un determinado plano, en donde la luz del sol incide y absorbe algún espectro de la luz y refleja otro y eso es lo que le da color las cosas no son de color es el sol el que da el color igual el aroma igual el sabor no es el fruto lo que da el sabor es el, el atributo del sol que Dios le puso para darle el sabor ¿Y el también que Dios trae acá pero no es pigmento, acuérdese es, una, es un plano no sé cómo, cómo, cómo decírselo es un plano en donde de, por las características de la sustancia o de, de lo que ponemos se absorbe un determinado espectro y refleja otro pero las cosas no son de color refleja algo no ¿Maldes? Claro, cuando el sol no se ve el color, Sin embargo, en un arco iris estamos viendo ese reflejo, es ese prisma que se forma y se empieza a descomponer la luz. ¿Cómo le devuelvo, ¿Cómo le devuelvo por ejemplo, yo voy a un jardín y veo una flor preciosa, ¿no es cierto? Y en esa flor está el atributo de Dios, su voluntad que me está, se está dando a mí. ¿Cómo le devuelvo yo.? Eh, Adiós, la gloria de Dios. Mire, para empezar, la gloria, la gloria. simplemente tejido, dígale, Señor, te amo, te, te, bueno, te amo". para empezar. Te amo. Y poco a poco vamos a ir eh, como adentrándonos en lo que es la divina voluntad para ir sabiendo qué más puedo hacer. Pero por lo pronto, dígale, te amo. Señor, te amo con esa flor, te amo en ese momento. Sí, me todos todo los días. Te amo. Pues aquí nos quedamos porque ya es muchísimo lo que sí. estamos en contra. Y nos vemos mañana y mañana continuamos con los esto.